habíamos discutido sobre la, la fuerza por unidad de volumen que siente un sistema de cargas y que se están moviendo, por lo tanto tienen un, asociada una corriente, por unidad de volumen. Para la expresión de esa fuerza, utilizamos la fuerza de Lorentz, Y utilizando las ecuaciones de Maxwell, llegamos a una expresión que depende únicamente de los campos. Y eso es muy importante, porque partimos de una expresión que depende de las propiedades de la materia, es decir, de la densidad de carga y de la densidad de corriente, y utilizando las ecuaciones de Maxwell, llegamos a una cantidad que ya no depende de esas distribuciones, depende únicamente del campo eléctrico y el campo magnético. Esto es importante porque hay una reacción, una especie de back reaction, del de campo electromagnético. Esa fuerza que encontramos, esa expresión, al no depender de las propiedades de las cargas, únicamente depende de los campos, y por lo tanto, no solo nos está diciendo el efecto que tiene el campo eléctrico y el campo magnético externo a esas cargas, sino también el que producen esas cargas. Al momento de, de utilizar las ecuaciones de Maxwell para reescribir la densidad de carga y la densidad de corriente en términos de los campos, ahí estamos utilizando el campo que produce esas cargas, ¿no? Recuerden que las ecuaciones de Maxwell eso nos dicen. Dada una distribución de, eh, de carga, produce un campo magnético, y una corriente produce un campo magnético. Entonces, partimos de esa expresión que depende de las propiedades de la materia, pero al utilizar las ecuaciones de Maxwell ya estamos considerando el campo, que pro cómo interactúan ese campo que producen las cargas y corrientes, campo eléctrico y campo magnético, y cómo es interacción con el campo externo. Al final, nos queda únicamente en una expresión que depende de los campos eléctricos y magnéticos. Eso quiere decir que podemos no considerar las cargas. Así como... Um, para introducir el campo eléctrico, uno, define, uno lo define como la carga por unidad, como la fuerza que siente una partícula cargada por unidad de carga. Para una partícula puntual, uno supone que el, la ley de Coulomb, ¿no?, Tiene que la fuerza es proporcional al producto de las cargas. Y eso uno, con, uno lo puede modelar matemáticamente de manera muy sencilla porque es una fuerza radial y escrita en coordenadas eh, eh, polares, y es muy sencilla. El producto de las cargas entre el, el radio de la, bueno, la distancia que la separa, la constante, depende de qué, estamos qué sistema de unidades estamos utilizando, y es en la dirección radial. Para definir el campo eléctrico dividimos entre la carga, decimos que es una carga de prueba, y entonces nos interesa únicamente el campo eléctrico. Ya no nos interesa qué es lo que está produciendo ese campo. No nos interesan las propiedades de, lo, de la gente que produce ese campo. ¿no? Es la ventaja de utilizar campos, porque el campo es una función que está definida en todo el espacio. Bien, podemos hablar del de campo eléctrico y el campo magnético sin necesidad de mencionar qué es lo que produce esos campos. Bueno, lo mismo pasa con esta cantidad que encontramos, con esta fuerza por unidad de volumen. No nos importa qué es lo que produjo esas, esos campos, porque eso nada más depende de los campos eléctricos y magnéticos. Bien, bien. Bueno, con este objeto eh, construimos, eh, bueno, nos dimos cuenta que tenía una expresión relativamente sencilla. Si introducimos un objeto que le llamamos tensor eh, de esfuerzos electromagnéticos, que es, eh, también se le conoce como tensor de Maxwell. Esa fuerza tenía que ver con la divergencia de este tensor y con el cambio temporal del con sí, el cambio temporal del vector de punto que el vector de Pont nos indica el momento que que transporta un campo electromagnético es simplemente el producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético y el tensor de esfuerzos tiene una expresión complicada pero depende únicamente del campo eléctrico y campo magnético Bien, con esto pudimos definir un objeto en el espacio-tiempo de Minkowski en cuatro dimensiones y quedamos que este objeto, bueno nada más les mencioné, que ese objeto contiene al tensor de esfuerzos y contiene también al el vector de Pointing. Este objeto es muy importante, el tensor de energía-momento, porque es el que nos va a permitir, como vive ya en el espacio-tiempo de Minkowski, nos va a permitir hacer la física de los campos electromagnéticos en el espacio-tiempo. Cuando calculamos el, o cuando escribimos el tensor de Faraday, ese nos dice cómo interactúa una partícula en presencia de ese tensor. De los campos y así obtuvimos la fuerza de Lorentz en cuatro dimensiones bueno este tensor de, de energía momento nos va a decir cómo se comporta el campo electromagnético mismo en el espacio-tiempo no su interacción con las partículas sino las propiedades del, pro del propio campo electromagnético cuáles son esas propiedades transferencia de momento y energía, o momento y energía, de ahí viene su nombre, les decía que es muy importante tener un objeto que vive en cuatro dimensiones, porque es lo que nos va a permitir generalizarlo a relatividad general, este tipo de tensores de energía momento, van a existir, o existe un tensor de energía momento para cada tipo de materia que conocemos, para un fluido, para un campo escalar, para un campo de Dirac, para, un, para, el, tensor electro, para el campo electromagnético. Y al tener una descripción en cuatro dimensiones, lo, pod lo podemos o lo vamos a generalizar a relatividad general y eso nos va a decir cómo interactúa ese campo con el propio espacio-tiempo. Recuerden, Minkowski... Es un espacio-tiempo que está fijo, es el escenario en donde ocurren los fenómenos físicos. En relatividad general vamos a relajar esa hipótesis y vamos a permitir que el espacio-tiempo reaccione ante los campos. Y eso es lo que va a producir, que se deforme el espacio-tiempo y por lo tanto se produzca curvatura. Y vamos a interpretar la curvatura del espacio-tiempo como gravedad. Vamos a abandonar nuestra noción de fuerza gravitacional y la vamos a sustituir por curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué va a producir la curvatura del espacio-tiempo? Los campos. El, dependiendo del campo que pongamos, nos va a decir el tipo de curvatura que se va a producir en el espacio-tiempo. Por eso es que vamos a encontrar que el, los fotones, bueno, los fotones van a seguir eh, líneas de mínima longitud en el espacio-tiempo, pero el tensor electromagnético también va a producir curvatura, y un fluido también va a producir. Cualquier tipo de materia va a producir curvatura. En la visión newtoniana... Solamente las partículas que tienen masa producen gravedad. Por eso es que no se explica cómo en la visión newtoniana un fotón siente la atracción gravitacional del Sol, por ejemplo. Bien, bueno, entonces vamos a continuar con nuestra descripción de este tensor de energía momento. Quiero darles algunas de sus propiedades. Y eh, bueno, seguimos. Déjenme compartir pantalla. ¿Preguntas hasta acá? No, no, no, no. Bien, voy a comenzar a grabar. Recording in progress. El tensor de energía momento lo escribimos en, tenso, en términos del tensor de Faraday. De esa manera. Lo tomamos como una definición porque vamos a ver que... Esta expresión es aquella que se reduce a un objeto que en tres dimensiones o si descomponemos su par sus partes espaciales y temporales, contiene información sobre la energía y el momento del campo electromagnético. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Este objeto bueno, se puede reescribir de la siguiente forma, alfa mu, f mu, eta, feta, sigma, Ya y además es el, Pretexto perfecto para hacer gimnasia de índices. Es decir, que nos acostumbremos a el manejo de índices arriba, índices abajo, cómo actúa en la métrica. Uh -huh. Bueno. y tomamos la divergencia o su divergencia esta es una generalización de el, bueno, ya nos había salido en la sesión anterior. Pero es una generalización de la divergencia de un vector. ¿Sí? Para un vector, definimos la divergencia. Pues, la divergencia de B, lo escribimos como de beta, B beta. Que en el caso de B, solo tiene componentes espaciales. Si tenemos un vector arbitrario, luego por ahora lo vamos a escribir así. Más adelante vamos a generalizar también la noción de derivada. Cuando no estemos en un espacio-tiempo plano de Minkowski. Ni en córdenas cartesianas. Pero bueno, la idea de tomar la divergencia de un vector... ...es sacar la parcial de las componentes del vector y luego sumar sobre ellas. Bueno, para un tensor... Se tiene la noción an análoga, que es sacar la derivada de, una bueno, de las componentes de tal manera que coincida con una, de la con una de ellas y después se suma sobre ellas. Entonces aquí hay cuatro ecuaciones. Porque alfa es libre, ¿no? Para cada valor de alfa tenemos una ecuación. Bien, estas cuatro ecuaciones se van a reducir y se satisfacen lo siguiente. una coma para denotar una derivada parcial entonces lo que estoy diciendo aquí es que es... creo que he dejado de compartir pantalla gracias Les decía que la, la coma va a denotar una derivada parcial. Esto es para simplificar la notación, ¿no? Porque nos van a aparecer de aquí en adelante un montón de derivadas parciales. Y para evitar escribir el símbolo, noten que de por sí ya esto era una simplificación. Esto significaba la parcial. respecto a X beta de T alfa beta bueno, pasamos de esto a esto y ahora vamos a utilizar una coma bueno, les decía que si suponemos que pasa esto va a ocurrir de T alfa beta coma beta es igual a cero. Y esto se conoce como una ley de conservación. Y esta es una de las cosas que se van a generalizar cuando tengamos un tensor de energía-momento y su divergencia sea cero... A eso, sin importar qué tensor de energía momento sea, le vamos a llamar ley de conservación, porque nos indica, como su nombre lo dice, que algo se está conservando. Bien, bueno, si esto, el tensor de energía momento lo definimos así, pero si este f satisface estas condiciones, entonces la divergencia del tensor de energía-momento se anula y obtenemos una ley de conservación. ¿Pero qué es esto? ¿Estas hipótesis qué significan? Bueno, si recuerdan, son las expresiones covariantes para las, para las ecuaciones de Maxwell. Quizá no las vimos con los índices arriba. Pero recuerden que el, para subir índices utilizamos la métrica. Entonces esta f, esto, este objeto por ejemplo, lo que significa es beta sigma f alfa mío coma sigma. Es decir simplemente le estamos subiendo el índice con la métrica y para no escribir todo esto lo ponemos así eso es lo que significa sacar una parcial arriba bien ya teníamos los componentes del tensor de Faraday y si le subimos el índice pues nos queda eh, esta combinación que es cíclica con los índices y eh, igualada a cero nos produce un conjunto de las ecuaciones de Maxwell. Y estas. Nos producen el otro conjunto. ¿Qué estamos diciendo? Si se satisfacen las ecuaciones de Maxwell. Entonces el tensor de energía momento se conserva. Y eso es algo muy importante. Uh -huh. Ahora. Ahora. ¿Qué significan que se conserva este tensor de energía momento? ¿O qué es lo que se está conservando? Bueno, para ello, pues vamos a necesitar saber qué es lo que significa cada componente. ¿Sí? Bueno, si nos fijamos en la componente 0,0, por definición... Es 1 entre 4 pi. Simplemente voy a sustituir alfa y beta por 0. Me fijo en la componente 0, 0. Entonces alfa es 0, beta es 0. Aquí pongo 0, aquí pongo 0, aquí pongo 0 y aquí pongo 0. 0 mu. ¿Qué efecto? sigma mu, beta, cero sigma, menos un cuarto, beta cero cero, f sigma mu, f sigma mu, ojo con los ceros y con las sigmas. ¿Mm? Son ceros. Estas son sigmas. Estas son sigmas y este es cero. Bien, de aquí lo tenemos fácil porque eta 0, 0 sabemos que es menos 1. De aquí, si permítanme también, diría lo siguiente. El f 0.000 cero 0.000 eta cero cero, no. un cuarto, eta cero cero, eta cero cero, eta cero, cero, ¿Cuáles son las componentes diferentes de cero para, las, para el tensor métrico? El tensor métrico es diagonal. Entonces la componente 0i es 0. Por lo tanto, lo, lo que nos interesa o lo que va a contribuir a esta suma es la componente 00. Entonces por eso, bueno, eso nos permite reducir este sigma. De todos los valores posibles, que es 0, 1, 2 y 3, el único que es diferente de 0 por la métrica es el 0, 0, es 0. Entonces por eso se convirtió en 0. Ajá. Y noten además, ahora para F sabemos que es antisimétrico. Por lo tanto, las componentes de la diagonal son 0. Eso quiere decir que de todos los posibles valores de μ, los que son diferentes de 0 son las espaciales, son las componentes espaciales. Es decir, cuando μ es 1, 2 y 3. Es decir, esto lo puedo escribir como 4pi, F0i, F0i. Z00 menos cuarto. ¿sí? Bien. Ahora, las componentes temporales espaciales de F. Estaban relacionadas con el campo eléctrico, o son las componentes del campo eléctrico. Y este objeto, el cuadrado de F, se puede escribir en términos de los campos. Que es lo que ya hicieron en la tarea. Entonces, si sustituimos... tampoco El del tensor de Faraday se reduce a dos veces el cuadrado del campo eléctrico menos el cuadrado del campo magnético. Y este objeto de acá es el mismo que tenemos acá. Y eso nos va a permitir... lo siguiente la componente 00 del tensor de energía momento es el cuadrado del campo eléctrico más el cuadrado del campo magnético. Eso lo reconocemos como la densidad del campo electromagnético. Si integramos esta cantidad en un volumen, lo que nos da es la energía que se almacena en, el, en ese volumen por el campo electromagnético. Bien, entonces la componente cero es la densidad energía. energía. Esto se parece mucho a cuando definíamos el vector cuadrimomento de una partícula. La componente cero estaba asociada con la energía. Y las componentes espaciales eran el momento corregido con el factor de Lorentz. Bueno, el tensor de energía momento, la componente 0,0, va a estar asociada con la densidad de energía del campo. Y las componentes espaciales. entre 4pi, f sigma, f f sigma, -mio, f sigma, -mio, menos un cuarto, -mio, f sigma, y f sigma, f sigma, f sigma, f sigma, f sigma, espaciales, espaciales, espaciales simplemente hay que sustituir en la expresión general, en esta. Si queremos la componente 0,0, 0, lo ponemos aquí y nos fijamos en los índices. Pero no es necesario reescribir todas las expresiones, porque conocemos las simetrías de F, conocemos cuáles componentes son 0, cuáles son diferentes de 0, y lo mismo para eta. Entonces, es una elección. O debemos hacer una elección. Y debemos fijarnos en cuáles son las componentes. Para no tener que escribir todo. Eso es muy importante. Porque si, queremos, si comenzamos a escribir todo. Vamos a llenar hojas y hojas. De cuentas. Y lo más probable es que cometamos algún error. Y eso es natural. Si escribimos mucho. Aumentamos la probabilidad de equivocarnos. Entonces. Parte de esta gimnasia de índices. Es darse cuenta cuáles son las componentes que son cero, cuáles son las componentes que contribuyen. Bien. Bueno, en el caso de el, las componentes espaciales temporales, vemos muy fácil que este término se anula, porque la métrica es diagonal. Entonces aquí tendríamos una componente temporal y una espacial. Esto siempre es cero. Entonces este no está. Así que esto se reduce a un entre 4 pi. F es cero. Y de hecho, y, mm, déjenme escribirlo así, F es el mío f más mío. Por la misma razón, bueno, que conocemos las, cómo es este tensor métrico, la componente 0 no va a contribuir y por lo tanto podemos sustituir este índice griego por un índice latino. Los griegos corren de 0 a 3 y los latinos de 1 a 3. Bien, pero, bueno, aquí también vamos a tener algo semejante. El F0, cuando mío es 0, no contribuye. Entonces, sol en esta parte, solo va a contribuir las componentes espaciales. Vamos a ponerle J. 4 p f F0J. FL eta y j. Pero eta y j solo son unos y C. Bueno, de hecho solo sí, son unos y C. Es la delta de Kronecker. Es uno entre 4pi. F0, J. F L J. Delta y J. La componente temporal espacial está relacionada con el campo eléctrico y las componentes espaciales, espacial-espacial, son el campo magnético. Es decir, esto podemos escribir como una entre 4pi, el J de K. Profe, la esta no era una L. Mm, sí, Al sí, principio sí. la puse como L, ¿no? Sí. Aquí, aquí. Gracias. Sí, y L. Mi es delta dice que es Tenemos el índice libre I, que es el que está aquí. Tenemos L que está contraído. Y J que está contraído. Y el otro índice libre es 0. Entonces es una ecuación que está bien balanceada. Tenemos los índices libres aquí. Y aquí los índices que están libres son los mismos. Y 0. Bien, iba a sustituir el valor o las componentes de espaciales y espaciales en términos de B. Y esto es K por DELTA y L. Pero con esto ya estoy construyendo el producto cruz. de E con B, y de hecho esto es tal cual la componente L, esto es uno entre 4 pi, esto es por definición, esto de acá, la componente L del producto cruz, este se queda se quedó igual, tenemos, eh, está bien balanceada, tenemos un índice, y, es bueno, y esto, es la componente yésima del vector de pointing no porque esto va a ser diferente de cero solo cuando mm, i sea igual o l sea igual a i entonces podemos sustituir mm, la componente del tensor de Faraday del tensor, del vector de pointing Bien, lo que quiero decir es que, o lo que encontramos, es que la componente espacial de este tensor de Maxwell, tensor electromagnético, en su componente 0 y eh, temporal espacial, contiene al vector de Poynting. Si lo escribimos como un arreglo de 4 por 4 Y en la componente 00 tenemos a rho electromagnética. En la componente 0i vamos a tener o en las componentes 0i vamos a tener a las componentes del tensor, del vector de Poynting. Y este tensor es simétrico. Eso quiere decir que estas son iguales a las componentes i0. Y entonces vamos a tener densidad de energía, vector de pointing, vector de pointing. Y únicamente nos faltan las componentes espaciales espaciales. ¿Eh? Y resulta que las componentes espaciales espaciales. 1 entre 4 pi. ya no los voy a agobiar con más cuentas del estilo pero noten que el bueno aquí vamos a tener diferentes contribuciones ya no vamos a poder anular tan fácil las componentes pero no importa aquí vamos a esta la única que contribuye es cuando sigma es igual a las componentes espaciales cuando es una K por ejemplo y esto se vuelve K. Y lo mismo aquí. Esto solo va a contribuir, bueno aquí sí va a haber dos contribuciones. Cuando tenemos la componente cero y la componente espacial. El cuadrado, este ya lo hemos utilizado. La diferencia del campo eléctrico con el campo magnético. Y haciendo toda la derivación. Repito, ya no nos voy a agobiar con eso. Esto se puede escribir como IJ más b de J más un medio. es un buen ejercicio, mostrar que a partir de esto, de índices, mostrar que a partir de acá obtenemos este, pero este es sigma y j, es el tensor de esfuerzos de Maxwell, De la información de sigma, de S y de la densidad de energía está contenida en este tensor. Simplemente nos tenemos que fijar en, las componentes, en sus componentes, componentes temporales, espaciales temporales y espaciales espaciales. Les repito que es análogo a, al vector cuadrimomento. Cuando lo subimos al espacio de Minkowski, las componentes espaciales están relacionadas con lo que conocemos del momento, en el, en el tres espacio en el que vivimos, y la componente temporal está asociado con la energía. En el caso del tensor de energía-momento, como tiene dos componentes, bueno, tiene dos índices, y tenemos que hacer una distinción entre las componentes, eh, bueno, la componente 00 es la densidad de energía, la componente 0i es el flujo de momento, a través del tiempo y las componentes espaciales espaciales son los esfuerzos volviendo a este, aquí para hacer esto van a necesitar lo siguiente F y L Ahí. Es la contracción de los, de las componentes espaciales espaciales. Y el N. son propiedades de la y. y cómo se comportan aquí tenemos una contracción de la y, El y. esto es este de acá y este de acá este de acá. son las componentes KL, este está contraído, las componentes IL, este está contraído. Pero entonces hay una acción de este Levy Chivita con este otro levichivita. Y esa acción se puede reescribir en términos de deltas de crónicas. Y esta expresión eh, es parte de las identidades del del y que para mostrarla hay que hacerlo a mano, componente a componente. Pero, bueno el resultado es m L epsilon -e Intercambié los índices, los dos primeros. Y eso sabemos que como es una permutación impar, produce un signo menos. Y también aquí. Entonces el signo menos de esta permutación con el de esta se cancelan. Y por eso queda más. Y ahora sí, cuando tenemos estos índices contraídos, los primeros, PN de m, esto es igual a la combinación de dos, de, a la siguiente combinación de deltas. Y para acordarse, hay un truco muy sencillo que es poner el orden en el que están, IK, en M. Este está arriba, este queda aquí, este está aquí, queda este aquí, con la primera delta. Y con la segunda quedan así. Y para la otra se intercambian M y los de arriba se quedan iguales. Y los de abajo se intercambian. Les repito, para, hacer esta de, para mostrar que esto es igual a esto, hay que hacerlo o a sea, mano. Se hace índice por índice y se muestra que esto es igual a esto. Pero una forma de acordarse es esta que les digo. Los acomodamos de tal manera que el primer índice se contraiga con el primero y escribimos combina unas combinaciones de deltas y hacemos conservamos el orden y después el signo menos es dejamos el orden arriba e intercambiamos el, el orden abajo y esto nos da una expresión b m b m delta K menos beta delta. Uh -huh. Bueno, y este, esta combinación va a aparecer aquí. Cuando pongamos las componentes espaciales y espaciales, vamos a tener una contracción. Noten que este es diferente, esta es diferente de esta. Esta es el, este es el invariante de Lorentz. Involucra el campo eléctrico y el campo magnético. Y esta, como son espaciales, es solo el campo magnético. Ajá. Y esto es lo que nos va a permitir escribir este objeto. Para identificarlo con sigma. Que en principio ya lo conocemos. Bien, ahora, de la ley de conservación, alfa, beta, como beta igual a cero, y alfa es igual a cero, es decir, nos fijamos en la componente temporal, estas son cuatro ecuaciones, si nos fijamos en la componente cero, en una de esas ecuaciones, pues vamos a obtener que 0 es igual a beta coma beta. Pero esto es igual a T0i T0 coma 0, 0 más T0i coma i. Pero ya sabemos quiénes son las componentes 00 0 y 0i. Así que esto no es otra cosa que la derivada temporal de Rho electromagnética más la parcial de i de ese i. Uh -huh. Bueno, entonces la componente cero de esta ley de conservación nos está diciendo que el cambio temporal de la energía, de la densidad de energía es igual a menos la divergencia del vector de Poynting. Y eso en electro tiene un nombre, es el teorema de Poynting. Nos está diciendo que en un volumen, si tenemos un campo electromagnético y nos fijamos en un volumen de prueba, la cantidad de energía que fluye por la superficie, de ese, de, el cambio de la energía en ese volumen, el cambio temporal, es menos lo que sale por el área, la cantidad de momento que sale por el área que encierra el volumen. Uh -huh. Eso era tal cual el teorema de Poncho. Así que, ¿qué se está conservando? La energía y momento en el campo electromagnético. Y está contenida en esta ecuación. Bueno, de hecho, solo en la componente temporal. alfa es igual a i es decir las componentes espaciales bueno eso que nos da 0 y beta coma beta eso está trivial esto es igual a t y 0,0 coma cero, pero es una derivada temporal más Tij, J. Esto es igual a la derivada temporal de SI Más de j, sigma, i, j. Ya sabemos que j es sigma j. Y al sacar su divergencia, pues estamos sacando simplemente Ya son componentes espaciales la componente temporal, ya la tenemos aquí. ¿Qué nos está diciendo? Que el cambio en el vector de Poynting es menos la divergencia de este tensor de esfuerzos electromagnéticos. ¿Sí? Bueno, y recuerdan la expresión para la fuerza... ...con la que empezamos en la sesión anterior... ...obteníamos esto, esta expresión... ...con un signo... ...global por ahí... ...pero esto está, es proporcional a FI... ...y ahora, ¿cómo leemos eso... ...como una ley de conservación? Bueno, la segunda ley de Newton... Nos dice, la fuerza es igual a el cambio de momento con respecto al tiempo. Pero, ¿qué pasa si las fuerzas, la suma de fuerzas se anula en un sistema? O si no hay fuerzas. La fuerza es cero y por lo tanto el momento se conserva. ¿no? La segunda ley de Newton se puede entender como una ley de conservación. Pues esto es lo mismo. Si esto es la fuerza, está asociada con la fuerza electromagnética, en la ausencia de fuerzas tenemos la conservación del momento. Y es tal cual esto. Ajá. Bien, entonces las componentes de la componente la, la componente cero de esta ecuación nos da la conservación de energía, que es el teorema de Poitier. La componente espacial nos da la conservación de momento. ¿Sí? Bueno, y esto tiene que pasar. Partimos de esta ecuación. Y esta es consecuencia de estas. Si pasa esto, esto pasa. Y se puede mostrar que a la inversa también ocurre. Bueno, necesitamos un ingrediente más. Si esto pasa, esto se puede deducir con un, la conservación de la carga. Pero les repito que tienen naturaleza diferente. Estas ecuaciones nos dicen, o las ecuaciones de Maxwell, nos dicen ¿Cómo interactúan los campos electromagnéticos con las fuentes? Si no hay fuentes, entonces nos dije que un cambio temporal en, el, en un campo produce el otro campo, el correspondiente. La derivada temporal de E es proporcional al rotacional de B y la otra. La derivada temporal de B es proporcional al rotacional de E, en la ausencia de fuentes. Eso nos da relaciones entre los campos. Estas ecuaciones de conservación nos dan leyes de conservación sobre las propiedades de los campos. Ya aquí no entran en juego las partículas. Esta descripción es enteramente de los campos. Eso Es muy importante que lo tengan presente. Estas leyes de conservación no son las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell se escriben en términos del tensor de Faraday. Estas son otras. Son las leyes de conservación para el campo electromagnético. Bien. Y es que, les repito, estas ecuaciones son las que nos van a permitir, cuando tengamos otro tipo de materia, otros campos nos van a decir las propiedades de los campos propiedades dinámicas es decir el, si para una partícula la segunda ley de Newton nos dice cómo se va a mover una partícula bajo la acción de una fuerza si no hay fuerza entonces el momento se conserva y eso nos integrando Podemos determinar el, la trayectoria de la partícula. Pues estas leyes de conservación lo que nos van a producir son las ecuaciones de movimiento de los campos. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento del campo electromagnético? Estas. Son las propiedades del campo no de las partículas. ¿Ok? Bueno, y esta definición del tensor de energía momento, escrita en términos del tensor de Faraday, nos da las propiedades del tensor electromagnético. O del campo electromagnético. Pero se puede escribir para cualquier otro campo. Y tenemos otro campo interesante, muy estudiado en relatividad especial y muy socorrido en relatividad general, es un fluido. Un fluido, bueno, los fluidos son líquidos y gases. Son aquellos sistemas en los que su reacción ante la aplicación de una fuerza es extrema. Si tenemos un sólido y le aplicamos una fuerza, pues lo más probable es que no lo, no lo deformemos. Su estructura se mantiene. En cambio, con un fluido, con líquidos y gases, cambia la forma. Esa es la noción de un fluido, su reacción entre, ante fuerzas externas. Los fluidos más sencillos son aquellos en donde no hay transmisión de calor. Se conocen como fluidos perfectos. La transferencia de energía entre las partículas del fluido es únicamente a través de la energía interna del fluido y del intercambio de partículas. No, no hay transferencia de calor. Bueno, pues... Los fluidos perfectos tienen, una tienen un tensor de energía-momento rel relativamente sencillo. Lo voy a escribir. Perfecto. Erijado. la cantidad de energía ¿Sí a velocidad ¿A qué se refiere esta cuadra de velocidad? Es a la velocidad que tienen las partículas que constituyen el fluido. Para describir un fluido además, pues nos fijamos en cantidades continuas que son estas, presión, densidad y velocidad. No suponemos el movimiento de una partícula individual. Porque hacer eso, pues tendremos que hacer 10 a la 23 ecuaciones. Entonces, en la descripción macroscópica, se supone que podemos caracterizar al fluido por cantidades continuas, que son estas. Bien. Las ecuaciones que rigen la dinámica de un fluido son las ecuaciones de Navier-Stokes. Si suponemos que no hay transferencia de calor o de otra forma de energía más que el intercambio de partículas y de momento, o de energía interna, entonces esas ecuaciones se reducen a las ecuaciones de Euler. Entonces las ecuaciones que rigen la dinámica de un fluido son las ecuaciones de Euler, son las que ya han estudiado en medios continuos. Bueno, pues lo que nos haría falta es generalizar esas ecuaciones, esa noción de la dinámica de un fluido al espacio-tiempo de Minkowski. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el tensor de energía-momento. Una vez que construyamos el tensor de energía-momento para un fluido perfecto, ya vamos a tener, mediante las leyes de conservación la dinámica de ese fluido, ¿ok? Simplemente les adelanto E de alfa beta para un fluido perfecto es la densidad más la presión u alfa u beta más p eta alfa beta Si nos fijamos en la componente 0,0, pues aquí vamos a tener factores de gamma. Y es más, si nos fijamos en el sistema de las partículas, gamma es 1 y la componente 0,0 es simplemente 1. Entonces tendríamos aquí para T0,0. más P U0, U0 ¿cuánto vale eta 0, 0? menos 1 esto es 1 y fíjense que se va a cancelar la P entonces nuevamente para o la componente 0,0 está asociada con la densidad de energía. Es la densidad de energía. Ajá, las componentes espaciales y temporales van a tener que ver con el flujo de momento a través del tiempo. Y las componentes espaciales espaciales tienen que ver con con el, la transferencia de momento. La transferencia de momento está relacionada con fuerzas internas. ¿Cuáles son las fuerzas internas que hay en un fluido? La presión y los esfuerzos cortantes. Así en medios continuos tienen un tensor para caracterizar al fluido, que es el tensor de esfuerzos, ¿no? pues ese tensor de esfuerzos está contenido aquí, así como en el caso electromagnético las componentes espaciales estas, perdón, por, las componentes espaciales estaban asociadas con algo que ya conocían, pues para el fluido las componentes espaciales de este van a estar relacionadas con ese tensor de esfuerzos, ¿Sí? entonces esa es la forma en la que se generalizan las nociones que tenemos para describir campos bien preguntas ah yo tengo una pregunta profe este que la divergencia del tensor de energía momento sea cero por las condiciones como la ley de Maxwell es, sale como de hacer las derivadas completas o es como un teorema o algo así consecuencia si se satisfacen las ecuaciones de Maxwell se conserva el tensor de energía momento Esto de acá. Pasa esto, pasa esto. Pero, eh, para las partículas muchas veces ya no invocamos a las leyes de Newton, a la segunda ley. Para hablar de leyes de conservación ¿no? no utilizamos, decimos que en ausencia de fuerzas el momento se conserva y de hecho partimos de eso para resolver las ecuaciones de movimiento. En relatividad va a pasar algo semejante, vamos a suponer que se satisface el tensor de energía-momento y a partir de ahí deducimos todo lo demás. Uh -huh. en partículas hablamos de la ley de conservación de momento. Y eso sí, no sé qué tanto han indagado, pero, eh, bueno, si bien es una consecuencia de, las, de la segunda ley, cuando tienen un sistema de partículas, ahí tienen que hacer una suposición extra sobre la interacción de las partículas de la fuerza que hay entre las partículas para que se valga la tercera ley y precisamente y con el caso de cargas por ahí hay que hacer una suposición extra pero lo tomamos como algo que se vale físicamente que pasa en la naturaleza que se conserva el momento En relatividad pasa lo mismo, vamos a suponer que se conserva el tensor de energía-momento. Y de hecho es una es algo esencial para escribir las ecuaciones de Einstein. Entonces vamos a suponer que esto se satisface siempre, la conservación del tensor de energía-momento. ¿Tiene que ver con la naturaleza de los campos? Sí. Si uno comienza de esta visión de ir del 3 espacio al espacio de Minkowski. En el 3 espacio uno conoce esto y después lo sube. En el caso del fluido, de los fluidos, uno conoce las ecuaciones de Maxwell, de Euler y lo sube a este tensor. Pero también se puede, se puede pensar al revés. Que uno conoce esto y bajas al tres espacio Uno conoce las leyes de conservación y deriva las ecuaciones de, de Euler. Uno conoce la ley de conservación y deduce las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Entonces es un ir y venir. Es uno a uno y depende del enfoque. ¿Parece ser mejor eh, para tener una noción de lo que ya conocemos en el tres espacio El camino. Construirlo y deducir esto. Porque si no suena como muy impositivo suponer esto y después bajarlo. No, pero el, la realidad es que se puede. Podríamos partir de aquí y deducir todo lo demás. Uh -huh. Es otro enfoque. Podría yo haber comenzado definiendo este tensor, reescrito de tal forma que eh, esta implique estas. el fluido. Uno comienza definiendo este objeto y deducir a partir de su ley de conservación las ecuaciones de Euler. Creo que ahí sería muy violento el golpe de recibir un objeto en cuatro dimensiones que ya vive en el espacio-tiempo de Minkowski y bajarlo a la noción que tenemos del tres espacio. Sobre todo porque estamos aprendiendo a relatividad, ¿no? estamos apenas conociendo la noción del espacio-tiempo. Una manera muy elegante sería pues, partir de las propiedades del espacio-tiempo y deducir todo lo que sabemos del tres espacio. Pero eso me parece que se hace o valdría la pena hacerlo a posteriori. ¿Y no, ¿tienen más sí, preguntas? Sí, gracias. Señor. Y de nada. Si no ah, bueno, yo más... tenía preguntas del ejercicio 2 de la tarea. Ajá. A ver, ¿viene? Es que, este, o sea, es del que el campo es paralelo al magnético, ¿no? Uh -huh. Pero, este, es que no sé si lo estoy haciendo mal o no. O sea, bueno, mi primera pregunta sería si la noción de que son paralelos sería que los campos transformados, sus componentes son paralelos, ¿no? Uh -huh. Y pues de ahí, pues yo supuse que pues el campo eléctrico era, pues no sé, una constante por el magnético, ¿no? Y pues sacando todas las ecuaciones es que pude despejar la velocidad. Pero, bueno, yo le mandé correo ayer, creo, de ahí fue donde sale una división y aparte tengo dos expresiones para la velocidad porque sale una de cada componente entonces no sé si lo está haciendo mal que llego como a una cosa que como que restringe mucho los campos originales o ya lo dejo así la suposición de que deben ser constantes sí es muy fuerte eh, se debe valer para algo que tiene componentes arbitrarias. Entonces relaja esa suposición. Que sean constantes. Y el, lo demás que tienes. Ecuación. Tienes un, dos ecuaciones. Está relacionado con la elección que hiciste de las coordenadas. Porque la velocidad pues va a tener tres componentes. ¿no? Si haces un bus de Lorentz. Entonces ahí tienes solo una componente y si te salen dos ecuaciones es porque una se puede derivar de la otra además el... si tú llegas a una contradicción es decir imagina que transformas los campos haces la suposición de que deben ser paralelos y obtienes una expresión para b que te dice que B siempre es mayor que C. Entonces, eso es una contradicción. No es consistente con relatividad especial. Por lo tanto, no existe ese sistema de referencia que te permitió hacer la transformación de Lorentz. Lo que te pregunta ese problema es... Bueno, hay que suponer que sí existe y ver bajo qué condiciones existe y sí puede pasar que bajo ciertas condiciones del campo eléctrico y del campo magnético no exista tal sistema. Y entonces llegas a una contradicción. Uh -huh. Y comentaba que es el tipo las demostraciones de reducción al absurdo. ¿Cómo hacemos esas? En matemáticas, ¿cómo hacemos esas? Suponemos, queremos propon eh, demostrar una proposición y partimos de hipótesis. Una demostración de reducción al absurdo implica suponer como eh, la conclusión como falsa y llegar a una contradicción. Ajá. ¿Cuál sería la suposición? la transformación de Lorentz. En nuestro caso, en este que nos ocupa, suponemos una transformación de Lorentz, llegamos a cómo se transforman los campos y obtenemos una contradicción. Eso lo que quiere decir es que no existe tal transformación de Lorentz. Pero en este caso sí pasa. Existe un sistema de referencia o lo que van a mostrar, lo que se le pide demostrar es que sí existe un sistema de referencia en donde pase que son paralelos. Pero solo es uno, ¿no? O sea, no pasa para todos los sistemas de referencia. Solo es uno que satisface ciertas... Eh, que los campos satisfacen ciertas propiedades y entonces sí se puede dar la expresión para la velocidad. ¿Ajá? ¿Te queda más claro? Me explique mejor. Sí, aunque ahora me quedó la duda es que yo solo lo estaba haciendo con la de... O sea, con solo en X, ¿no? Porque pues más adelante nos pide la transformación de los campos con solo en X. Pero entonces, digamos que si quiero como algo, tal vez como la velocidad más consistente o no sé cómo decirlo, tendría que usar una velocidad con tres componentes. Sí, la más general implica una transformación. Ya vimos que las transformaciones de Lorentz se pueden hacer... Eh, suponiendo que los ejes no están alineados, que la velocidad no está alineada, y eso tiene una expresión, bueno, lo escribimos en términos de componentes, pero se puede escribir también en lenguaje vectorial, y te queda algo así como el producto de la velocidad, de la tres velocidad, con el campo magnético y el campo eléctrico. Entonces, eso sería como que lo más general, una transformación de Lorentz, escrita de tal manera que no estén alineados y eso ya tiene como consecuencia que la velocidad tiene tres componentes y tienes más ecuaciones pero eso lo único que te va a causar es poner más ecuaciones y más componentes la conclusión física no depende de, eh, de esa suposición o sea, lo interesante se puede ver en una dimensión Así como las transformaciones de Lorentz, ya que vimos que si las escribimos en general, se reducen a lo que ya conocemos. Bueno, tienen la misma forma en una dimensión en, el, en la configuración estándar. Pasa lo mismo. La, la física la entendemos en la configuración estándar y después generalizamos. Aquí la física la entendemos en la configuración estándar y después podemos generalizar. Ah, te recomiendo que lo hagas así como lo tienes, en una dimensión en la configuración estándar y ahí encuentres el sistema o las condiciones para E y B, tal que te den una velocidad física. Ya después, si quieres, puedes in intentarlo, hacerlo en general. Pero hacerlo en general ya involucra utilizar las transformaciones de Lorentz generales. Ok, bueno, es que entonces así en una sola dimensión, este, o sea, me sale una B, bueno, que okay, a ver, o sea, le puedo decir, pero, o sea, no es exactamente porque no la tengo aquí, pero, ah, de cuenta que me sale que B es igual a E1 por B2 menos B1 por E2 sobre E1 E3 más E3 B3. O sea, eso me sale despejando una sola componente. Y despejando la otra me queda lo mismo, pero pues con las letras cambiadas. Sería E1, B3, menos B1, E2, sobre E1, E2, más B3, E3. Y la suposición sería que esas cantidades pues deben ser iguales, también tienen que estar definidas, y aparte ser menor a 1. ¿Tendría que analizar todas esas condiciones? ¿O como que esta expresión de B en términos de las componentes originales no estaría bien? Tienes que analizar las condiciones porque podrías llegar a una expresión que, bueno, así como me la dijiste, no es el caso. Pero sí podrías argumentar que eso tiene magnitud superior a 1. Y eso ya no es físico. Ok, o sea... Analizo todos los problemas que pueda haber, ¿no? Para ver qué condiciones hay sobre los campos, ¿no? Uh -huh. Ok. Eh, eh, eh, disculpa, pero me, me salió la, la pregunta de, de un fractal. Tal vez no sale eso, pero sale un fractal o... No, no, no sé por qué me, me sonó eso. No te entendí. ¿Podrías repetir, por favor? O, o sea, de, en base a lo que explicó Aurelio porque dijo de la dimensión mayor a 1 que, que le salga un fractal ¿qué? Okay, perdón ¿podrías escribirlo en el chat? Es que no entendí esa palabra eh, es, es que pues bueno, si, si, si utiliza los complejos tiene que salir el fractal. No, no me parece que haya una relación así. Las dimensiones se refiere a las componentes de la velocidad. El espacio-tiempo tiene cuatro dimensiones. Y la velocidad, la tres velocidad, puede tener componente, tiene tres componentes, pero en la configuración estándar siempre suponemos una dirección diferente de cero, que es X. Si quieres involucrar a las otras dimensiones a Y y Z, pues entonces la B va a tener componente X, Y, Z. Pero a eso se refiere, son componentes de la velocidad. Y las dimensiones del espacio-tiempo son cuatro, son cosas discretas. Me expliqué mejor. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a dejar de ahí. Eh, pero antes, el examen. Habíamos platicado que nos convenía hacerlo regresando de vacaciones la segunda semana. Entonces mi postura sigue siendo la misma. Conviene que hagamos el examen la próxima semana. Entonces se los dejaría el jueves para que lo entreguen o el mismo jueves o posiblemente el viernes, pero no, tal vez, tal vez mejor el jueves. Entonces, la, semana la semana próxima hacemos examen. ¿no? Gracias, doctora. Ah, profe, yo tengo una pregunta nada más. Este, Las tareas se entregan en el Classroom, ¿verdad? O sea, sí. creo que algunos subieron su tarea al Drive y no sé si la tenía que subir ahí también. No, no, no. Ah, ok. <ríe> sí. No, eso hay que arreglarlo. Después lo platico con Carlos y Eric. Pero sí, se suben en el Classroom. Sí, en el Drive. Solo están las grabaciones y las notas. Y solo debe estar eso. Ok, y el examen entonces sería hasta, digamos, los temas de esta última tarea. Sí. Ok. Es electro. ¿Qué parte del drive están las tareas? Eric. Es yo... interpretó... Llaman como la tarea. Ok, pero eso fue porque Eric subió correcciones. Ah, pues entonces no sé si no le aparezcan a usted. O sea, no sé, yo vi muchas por ahí, pero no sé. y sí, pero son correcciones de Eric. Para ustedes. Ah, ok. Entonces, son tareas es el... que ¿están subiendo ah, sí. ahí? Si sí, identificas tus tareas, Eric lo hizo así. Identificas tu tarea y, y ves los comentarios. Sí, pero ah, okay. ustedes suban la tarea claro Classroom. Ah, ok. Sí, gracias. Dale, nos vemos entonces el próximo. La próxima semana. Pasen la voz del examen.